Saludos, soy Israel bangerín Esta hora les traigo un nuevo tutorial. Y este que, por ejemplo, nosotros nos vemos, por ejemplo, una, un video en YouTube y queremos descargar el archivo eh, que nos dejaron en la descripción del tutorial. Y cuando lo descargamos, resulta de que Windows, y al descomprimirlo resulta que eh, el, la defensa de, de, de Windows nos lo elimina, por lo que eh, lo detecta como archivos. Eh, lo detecta como archivos maliciosos o que son amenazas para el, el sistema operativo listo. Entonces vamos a hacer la prueba con esta que tengo aquí. Este tiene seis archivos y de los seis hay uno o dos que los considera como amenaza. Y vamos a recuperar el más importante que es el, el setup. que nos elimina el sistema operativo debido a, a que nos para que no se ejecute y no eh, siga amenazando supuestamente al sistema operativo o a los archivos que tengan el sistema operativo. Entonces vamos a dar clic derecho en el archivo, extraer aquí, que es lo que nosotros siempre hacemos. Poner la contraseña. Aceptar. Entonces si abrimos aquí, miren que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Y este que él puede detectar como amenaza, ya que es un archivo eh, supuestamente malicioso. Entonces vamos a esperar a que el sistema operativo haga el análisis ya lo está haciendo, miren que aquí está en rojo esta opción vamos a esperar que haga, que haga el análisis del archivo, aquí lo está haciendo una vez se ponga en verde esto aquí por lo que ya lo puse en cuarentena miren que ya se puso en verde entonces si abrimos aquí miren que eh, automáticamente ya no van a ver 6 archivos, apenas hay 1, 2, 3, 4, 5, falta 1, ¿cierto? y tienen que haber 6, ya hay 5, entonces vamos a recuperar ello, ¿cómo hacemos? simplemente damos clic, este mismo método lo pueden aplicar, miren que aún sigue eliminando creo que va a eliminar el otro, va a eliminar este, vamos a ver qué pasa Vamos a esperar a ver que se ponga en, en verde. Tienen que tener paciencia porque este es un método de que el primero tiene que analizarlo y ahora sí luego ponerlo en cuarentena o eliminarlo o bloquearlo. Igual vamos a recuperarlo. Por lo general siempre lo ponen en cuarentena en un tiempo determinado, hasta que nosotros eh, accionemos contra ellos de lo contrario lo eliminará eh, en el transcurso de los días, o los semanas o meses según como esté configurado, o según como ustedes tengan configurado su Windows Defender vamos a ver, no eliminó, este eliminó fue el otro, vamos a recuperarlo entonces vamos a dar clic aquí en la defensa una vez que estemos aquí, vamos a dar clic aquí en este escudo que está aquí. Y luego vamos a dar clic en historial de protección. Y como pueden ver, aquí está el archivo que acaba de eliminar. Este. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ha eliminado dos archivos. Este lo está eliminando y este que está acá. Entonces vamos a recuperar los dos. Lo primero que tenemos que hacer es darle clic aquí en filtros desplegar aquí, luego vamos a dar clic en la opción que tiene por nombre elementos en cuarentena, damos clic allí y entonces eh, vamos a hacerlo, vamos a dar clic aquí luego damos clic en sí, cuando damos clic ahí en esa flechita automáticamente se nos desplega esta opción y luego damos clic en sí y listo entonces aquí nos pregunta de qué acción vamos a, a, a realizar y en, en este caso va a ser restaurar lo damos clic en sí nuevamente y automáticamente ya tiene que estar restaurado el archivo entonces vamos a cerrar aquí vamos a abrir y como pueden ver ya están todos los archivos que ustedes miren que habían 5 y ahora hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y de esa forma se recupera el archivo sin ningún inconveniente eso ha sido todo por hoy espero que este video les sirva y si tienen otro video, si necesitan otro tutorial me lo pueden solicitar en la descripción de este mismo o en otro que encuentran en mi canal. Y no olviden compartir este contenido en sus redes sociales y compartirlo con sus amigos por Whatsapp. Hasta la próxima y ah no olviden suscribirse y activar la campanita. Chao.